Es momento de recomendaciones hay una serie que a mí me encanta y de la que ya he hecho exposiciones. Incluso en un congreso sobre feminismo hablé de ella. Se llama Steven Universe y no es una serie, es una comiquita. Es la primera comiquita de Cartoon Network que hace una mujer, Rebecca Sugar. A Rebecca la vieron antes en una comiquita maravillosa llamada Adventure Time. Ella no solamente ayudó con todo el tema de animación y personajes, sino también con la composición musical. Una de las maravillas de Rebecca Sugar en Steven Universe es que se creó un universo completamente nuevo para narrar la historia de Steven. Steven tiene poderes, pero a diferencia del resto de los personajes, sus poderes son de protección. Él es la defensa, él es el escudo, él es el empático con los sentimientos de todos los demás. Steven está siendo criado por su padre y por unas gemas. Las gemas eran ayudantes de su madre. Su madre viene de otro planeta y ayudó a defender la tierra porque amó la vida que hay en la tierra. La historia que surge de allí es apasionante. Es la historia del amor puro, el amor fraterno, el amor entre aliados de trabajo, padres e hijos, madres, el amor a la tierra, a la naturaleza. Y Steven Universe es importantísimo porque a lo largo de sus temporadas acompañó a los niños con un lenguaje natural y sencillo a entender la diversidad, la aceptación y a entender los distintos roles que juega alguien en un equipo. Es clave porque dentro de poco viene la película y si no han visto la serie, se lo van a perder. Las gemas vienen en realidad de una suerte de construcción más amplia de pensar en el poder de forma pura y las distintas manifestaciones de poder. Dentro de ella, Rosa, que es la madre de Steven, permite entender cómo se resiste, cómo se lucha, cómo se combate por las formas más nobles de la vida. Yo la recomiendo con los ojos cerrados. Steven Universe es una serie para ver en orden lineal, porque la historia se mantiene, y también para ver acompañados de niños, niñas y adolescentes. Ya que estamos en épocas de diversidad, que sean ellos más bien los que nos expliquen a nosotros qué está pasando allí.